Hola a todos, soy Jordi Gil Fernández y hoy os quiero mostrar una auténtica locura que he estado probando estos días y es el electroestimulador Bluetens, el electroestimulador más pequeño del mundo. Bueno ya habéis visto qué increíble es esta marca y lo pequeño que es el electroestimulador Bluetens y una de las cosas que más me gusta es que sirve para todos los teléfonos móvil. lo podemos descargar tanto en Google Play como en Apple. Otra cosa que me encanta de la marca es que al ser una aplicación móvil las actualizaciones constantes hacen que este aparato se vaya actualizando solo. Una de las cosas más importantes que es lo que más os va a gustar es el precio de todo el aparato, el conjunto entero, que son 149 euros y lo podéis adquirir justo en la página web de aquí debajo ahora vamos a ver lo que hay dentro de la caja de bluetens retiramos la funda y como podéis ver aquí tenemos nuestra tarjeta con el número de serie del bluetens aquí las instrucciones que son muy sencillas porque hacer utilizar el aparato es, es muy sencillo aquí tenemos una bolsita para los electrodos, aquí tenemos los electrodos tipo botón y luego también viene aparte que lo podemos comprar opcional, los electrodos grandes para cubrir más zona muscular. Aquí tenemos el aparato ya que tanto estábamos deseando ver que es el Bluetens, ya podéis ver que es como una llave de coche y lo bueno que tiene es que con una hora de carga dura 15 días de utilización continua. Por aquí tenemos los cables, también os digo que ahora en breve ya nos ha dicho la marca que lo van a sacar inalámbrico, pero de momento aquí tenemos los cables y aquí tenemos el cable de carga por USB con mini USB. Bluetens también nos lo pone todo muy accesible para todos porque como es un aparato muy discreto y muy pequeño lo podemos llevar a todos sitios. Tenemos el clip Bluetens que es aquí que lo vamos a sacar de la caja. Y es un clip que introducimos el glutens aquí y nos lo podemos poner o en el pantalón o en la camiseta o donde nos, mejor nos venga para eh, hacer sesiones de entrenamiento con el glutens puesto, eh, llevarlo para relajar, etcétera, etcétera. Y luego una de las cosas que me llamó mucho la atención también de la marca es la cajita de viaje, es esta cajita que veis que es totalmente pequeña. Y si la abrimos en su interior, es muy cómodo porque es para transportar el Bluetens de viaje. Yo lo pongo ya directamente, el mío lo tengo con la pinza. Luego, aquí ponemos los cables de carga y por otra parte ponemos los cables del Bluetens. Luego, la parte superior es súper cómodo porque nosotros podemos poner todos los electrodos y tienes el electroestimulador más pequeño del mundo y te lo puedes llevar de viaje. Y puede esto, como podéis ver, cabe en cualquier bolso, en cualquier mochila. En... Ahora os voy a enseñar cómo funciona el Glutens. Cogemos nuestro smartphone y nos vamos a la aplicación de Bluetooth. Recordar que siempre tenéis que tener el Bluetooth enchufado para que pueda eh, funcionar el aparato. Nos vamos a Bluetooth, escogemos la zona que queremos trabajar, yo en este caso vamos a trabajar los muslos y podemos elegir entre sanar, fortalecer o relajar. Yo en este caso voy a elegir fortalecer. Clico en fortalecer y aprieto el botón verde que es Go. Y aquí tenemos 16 programas de trabajo muscular y 6 programas de estética. recordar que la aplicación a la que se actualice la aplicación siempre se actualiza el electroestimulador. Yo en este caso voy a hacer el trabajo muscular. En el trabajo muscular voy a coger, y como yo ahora estoy en un avanzado eh, estado de entrenamiento, voy a coger el fortalecimiento avanzado, ¿vale? Ya nos pone que son 32 minutos y nos pone el fortalecimiento avanzado que hemos cogido, la duración que son 32 minutos, la descripción que es lo que nos va a hacer este programa y para qué sirve, la intensidad a la que la tenemos que tener y la utilización que podemos tener nosotros al día. En este caso, este programa lo podemos utilizar tres veces por día. A la que yo ya me he leído todas las instrucciones le doy al programa OK y nos dice cómo enchufar los electrodos. Yo en este caso voy a coger los electrodos grandes para trabajar los dos muslos enteros. Luego también, si podéis ver aquí, tenemos eh, para marcarlo en favorito y no tenerlo que buscar y tenemos una agenda para agendar lo que nosotros tenemos que trabajar durante la semana. Así que vamos a proceder a colocar los parches. Yo ya los tengo aquí puestos. Vale, me los voy a colocar uno aquí y otro en la zona que me coja bien toda la zona muscular. Y una cosa que tenemos que recalcar es que a la hora de enchufar los cables, que recordar que en breve será inalámbrico, por lo tanto, estos cables no los tendremos que hacer servir, ¿vale? pero será una opción podemos ponerlos tanto por una banda como por la otra sin negativo y sin positivo yo ya los tengo colocados y ahora desde mi smartphone me voy a ir a la aplicación y como ya lo tengo todo colocado le voy a dar al verde y me dice que encienda mi Bluetooth a la que lo enciendo no tarda más de 3 segundos en tener la conexión y ahora ya empiezo a trabajar con el aparato así que vamos a ver cómo funciona blu-tens Bueno, yo ya he terminado mi sesión de entrenamiento con Bluetens. Para comprarlo y cualquier información os dejo aquí debajo el link. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal para ver más vídeos. Así que nos vemos a la próxima. Adiós.